María Corina Machado, no pedimos migajas electorales, luchamos hasta lograr la dimisión del tirano. No pedimos migajas electorales, luchamos hasta lograr la dimisión del tirano. Mientras exista tiranía en Venezuela, la vía no es electoral. Así lo ratificó este miércoles María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, desde la sede de la Universidad Católica Andrés Bello (UCA) en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, donde se celebró el foro Yo le apuesto a Venezuela. Nota de prensa. La dirigente aseveró que Nicolás Maduro saldrá gracias a la fuerza ciudadana, internacional e institucional que, unida, debe trabajar en un propósito, la dimisión de la dictadura. Agradecemos a la comunidad internacional su apoyo y su respaldo, pero hoy no se trata de elecciones, sino de sacar al dictador. «No podemos exigir condiciones electorales porque sabemos que no habrá elecciones limpias hasta que Maduro y los suyos entiendan que se tienen que ir», sostuvo acompañada de los jóvenes del recinto universitario. La líder del Partido de la Libertad calificó a Maduro como un tirano cobarde y en ese sentido sostuvo, «Ningún tirano hace elecciones». Por eso el proceso del 20 de mayo es un narcofraude, ningún tirano rinde cuentas ante la justicia, por eso no acudió al antejuicio de mérito convocado por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, legítimo en el exilio y ningún tirano explica nada sobre el dinero, porque se lo robaron todo. Además, Hizo un llamado a los venezolanos a confiar en la fuerza ciudadana que cada día crece y que hará posible la transición a la Venezuela libre y democrática. Tenemos que prepararnos para lo que viene, para el día después, insistió. En la actividad también intervinieron Camila González, ex consejera de extensión, Rodolfo Pereda, consejero de extensión actual. Virginia Rubiano, consejera de Comunicación Social, Romel Marov, consejero de Derecho, Rodrigo Pérez, estudiante de Derecho y Yamile Salé, madre del preso político Lorenz Salé. María Corina Machado recordó que hace un año comenzó la rebelión popular que cambió el destino del país para siempre y reconoció la lucha de jóvenes como Augusto Puga y José Arreaza, de Bolívar, asesinados por la dictadura. Y sumó, aquí hay un solo propósito y es unidad para que estos delincuentes salgan. Asimismo, Reiteró las 10 lecciones que han aprendido los venezolanos en dictadura, 1. El socialismo no funciona, 2. El comunismo no sale por las buenas, 3. El hambre y la miseria no se deben a su ineficiencia, 4. El desmantelamiento institucional fue provocado desde el día 1, 5. El objetivo fundamental del régimen fue y es destruir a la institución militar, 6. Norque. Necesitamos de la democracia mundial para desalojar a la dictadura del poder, 8. Unidad sí, pero con un objetivo claro, la dimisión de la dictadura, 9. Vivimos unos días oscuros, pero donde ha surgido lo mejor de los venezolanos, la solidaridad y generosidad de 10. Confiemos en nuestra fuerza. En nuestra generación y en lo que somos capaces de hacer. Finalmente, habló del día después y señaló que a los venezolanos les corresponderá vivir el momento más delicado, importante y apasionante de la historia. Con todas sus implicaciones, todas, no se vayan, Venezuela nos necesita, cerró.